qué tal cómo estamos bueno pues en esta tarde nos encontramos nuevamente en el centro de la ciudad de Dayton en el downtown el motivo de este vídeo principalmente es ver lo que estamos observando precisamente las luces de navidad aquí en el centro bien esto no es lo más importante lo más importante que venimos a ver y queremos mostrarles a ustedes es el árbol de navidad que como cada año se llega a encender en esta ciudad en esta ocasión bueno no fue una ceremonia tan eh, como le llamaríamos en este momento pues tan masiva esta es la palabra exacta tan masiva debido a las situaciones mundialmente conocidas pero bien aquí estamos viendo que estas es son las pequeñas luces de navidad, pero esto, esto no es lo más importante que queremos mostrarles. Lo más importante es lo que a continuación vamos a poder apreciar. Y vamos a empezar a caminar un poco, un poco, un poco, hacia el lugar que les estamos indicando. Bueno, pues precisamente ya nos encontramos en el lugar al cual hacíamos referencia anteriormente. Este es el centro, el centro de la ciudad. Y como vemos, me voy acercando poco a poco hacia lo que es el árbol, el árbol navideño. Cada año se realiza una ceremonia masiva con música, alegría, eh, juegos infantiles, juegos mecánicos también en esta área. Pero lamentablemente en esta ocasión, pues no, simplemente se hizo el encendido del árbol de una manera simbólica, más que nada, pero no por eso deja de ser emotiva, ¿verdad? Espero que les agrade y como vemos hay un poco de movimiento en las luces, un juego de luces y vamos a estarnos acercando un poquito más. Bueno, esta es parte del centro, parte de algunos edificios que alcanzamos a apreciar y que estamos observando en este momento. Bien, vamos a seguir girando, vamos a seguir girando un poco para que podamos apreciar un poquito de lo bonito que es esta ciudad. Allí al centro precisamente estamos viendo un edificio pues emblemático aquí en la ciudad de Dayton. Ya será motivo de otro video en el cual podamos hablar de él. Muy bien, estamos continuando, continuando, continuando. Seguimos subiendo, seguimos subiendo y llegamos hasta la parte alta. Volvemos a bajar, volvemos a irnos a nivel de piso. Y bueno pues, esto es lo que queremos mostrarles. Una vez más, aquí estamos enfocando lo que es el centro, exactamente el centro de Aquí de Dayton, Ohio El espíritu navideño Y miren qué hermoso arbolito al fondo Un colorido Muy muy bonito eh, Estoy apreciando más Como que predomina más el color rojo Y Las luces Del espíritu navideño Vamos a Vamos a caminar Un poquito hacia, hacia el centro Para ver cómo está y miren, este edificio es lo que era anteriormente, lo que era la corte de Dayton, Ohio. El día de hoy es un museo. Y hasta el fondo podemos apreciar un edificio grandísimo, son oficinas. Y bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, vamos más al centro. Vamos a ver qué hay. Miren qué preciosísimo está el arbolito. Este es el arbolito que tenemos siempre cada año. Aquí en el centro de, de Dayton, Ohio. Este es el arbolito que, que, que, que siempre se ilumina el día primero de diciembre. Un día después del día del pavo. Este año por la misma situación, pues todo fue el encendido este, virtual. Y pues es algo tan bonito Tan bonito, tan bonito como no perder el espíritu navideño ¿Qué les parece? Miren, ¿verdad que es bonito? Exactamente donde está el arbolito en temporada de primavera-verano Siempre, siempre, siempre aquí tenemos una fuente Como se pueden dar cuenta ustedes, aquí alrededor Está un círculo, pero aquí en primavera, verano, siempre... ...siempre está una fuente. Y bueno, miren. ¿Qué más les puedo decir? Pues es algo mágico, es algo hermoso. Está hermosísimo el arbolito. Muy, muy bonito. En la parte de arriba está una estrella. Y qué padrísimo. Aquí a nuestra derecha tenemos... Tenemos este, los arbolitos que están todos sincronizados con, con luces tan bonitas. Y pues ahorita como todavía no se oscurece, que es raro porque siempre a las 5 de la tarde se está oscureciendo, aún se alcanza a apreciar, miren, el centro. Qué hermoso. Qué hermoso. Eh, pues panorama de Navidad, el espíritu navideño en medio de los edificios. Miren, este edificio está hermosísimo diseño arquitectónico tan hermoso esto es lo que anteriormente era la corte de aquí de Dayton el día de hoy ya es un museo y los edificios que están al frente pues son oficinas, son de negocios el banco y miren qué precioso se ve vamos a hacer Uf, está grandísimo ese edificio miren se ve muy muy bonito muy bonito aquí estamos ya en otro nivel acabamos de subir unos escaloncitos y aquí estamos apreciando nuevamente el arbolito al fondo tenemos una farmacia cv es y pues el colorido del arbolito hermoso hermoso miren <coughs> Todos los días a las 5 en punto se encienden las luces. Y en esas mesitas la gente acostumbra a venir a tomar un cafecito. A pasar un ratito. Lo que es la tardecita aquí en el centro de, de Dayton, miren. Vamos a darle la vuelta. Y miren cómo se ven tan bonitos los, los arbolitos. Miren qué hermoso se ve. Lo bonito es que todavía se alcanza a apreciar porque apenas está oscureciendo. Aquí en el frente siempre hacen eventos. Exactamente aquí donde voy caminando con mucho cuidado. Voy a caminar por la rampa y exactamente aquí es donde hacen siempre eventos de la ciudad. Y bueno, el día de hoy no hay, pero siempre aquí acostumbran a hacer eventos. Tanto en primavera, verano, otoño, invierno. Miren qué hermoso se ve, qué hermoso se ve. Vamos a continuar. Bueno, seguimos aquí en el centro. Miren, aquí estoy enfrente de, de una campana. Y ahora sí ya se está oscureciendo más. Ya se alcanza a apreciar un poquito más las luces. Me alcanza a apreciar también más la noche una noche de luces de navidad dándole la vuelta del lado izquierdo y vemos al fondo nuevamente el arbolito de navidad qué precioso verdad qué precioso es estar en esta época lo que es el espíritu navideño. Miren ese edificio. En el último piso está de color rojo. Se ve hermoso. Y exactamente ahí donde está ese edificio, al lado, así como lo estoy viendo, al lado derecho está la estación de los autobuses que circulan aquí lo que es todo Dayton, Ohio. Exactamente lo que es Dayton, Ohio. Esos autobuses es donde siempre nos transportan a diferentes lugares dentro de la misma ciudad. Lugar bonito, miren. Miren, ahora estamos viendo lo que es el frente de la fachada principal del edificio, lo que era antiguamente la corte de aquí de Dayton. Miren qué bonito. Y exactamente, pues igual se encuentra ubicado aquí en el centro, miren aquí. Aquí exactamente lo que es en el centro. Miren, al fondo nuevamente vemos el arbolito y vemos todo, todo, todo, todo. Luces de Navidad. Bueno, pues, seguimos haciendo nuestro recorrido por la, por la calle principal de la ciudad. Y como estamos viendo en este momento, me encuentro frente a un estacionamiento, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. Tiene un estacionamiento de bicicletas. Esas bicicletas también las, de hecho, de hecho las alquilamos y podemos dar un recorrido, un paseo por las calles designadas para el tránsito de bicicletas. Así es así es claro, este paseo no lo podemos realizar en este momento la temperatura no lo permite pero no habrá por ahí, algún. digo no faltará ¿eh? algún despistado que quiera hacer un paseo con este frío pero generalmente siempre es un poco más en época en época de calor a pesar del frío, a pesar del frío si sí hay algunas, algunas personas sentadas en este pequeño parque en unas bancas, en unas mesas pues tomando café, platicando, jugando algunos. No alcanzamos a apreciarlos pero pues créanme que sí, sí, sí hay gente. Bueno, vamos a continuar. Y lo que me gusta, lo que me gusta a mí es el, el alumbrado navideño. El alumbrado navideño que definitivamente siempre pues, nos transmite esa sensación, sensación de paz, de alegría, de las fiestas navideñas y esto nos indica bueno que definitivamente el espíritu navideño la alegría en todos los seres humanos donde quiera que nos encontremos pues nunca debe de dejarse atrás siempre debemos de conservar ese espíritu navideño que bueno es un pequeño tropiezo en el en el transcurso en la vida que esta humanidad lleva verdad nosotros los somos seres humanos estamos aquí al frente y seguimos seguimos aquí Ok vamos a ver hace ah, un pequeño autobús estamos viendo ah, exacto este es el autobús de los, los flyers el equipo de básquetbol de la universidad de Dayton los flyers el equipo de básquetbol bueno pero vamos a continuar vamos a continuar grabando ok seguimos Feliz Navidad, feliz Navidad. Saludos, saludos a Le Loli Family Blog desde Dayton, Ohio. Saludos, saludos para todo el mundo. Saludos. por siempre y ánimo, ánimo en esta maravillosa vida, exactamente acaba de pasar ahorita en este mismo momento un bus y exactamente va para, para la estación, miren, hermoso, hermoso, Bueno, pues con esta imagen del centro, con esta imagen aquí de, del edificio, de la corte, con esta imagen, nos despedimos de ustedes. Deseamos les haya agradado un poquito del espíritu navideño de nuestra ciudad de Dayton, Ohio. Y por supuesto, pues nos vemos en el siguiente video. Sigamos, sigamos y sigamos adelante en esta maravillosa vida. Vamos, vamos a, a terminar con la imagen de este video, pero continuamos con más videos. Vamos a hacer una segunda parte de, de aquí del centro de Dayton. Ya lo estarán viendo este, cuando lo suba ya a YouTube. Y con esta imagen... De este video nos despedimos, nos vemos en el siguiente video con esta imagen del arbolito. Feliz Navidad, Feliz Navidad para todos, Feliz Navidad. Gracias, gracias por ver a Leloli Family Vlogs. Feliz Navidad 2020.